Muy buenas noches, estamos en el EAC, en la ex cárcel de Miguelete, en Sala Taller 6. Eh, estamos presentando la residencia artística de artistas de Colombia, Brasil, México, Argentina, falterían uruguayos, pero bueno, acá estamos acompañados por Micaela Duque, actriz, poeta, escenógrafa, poeta, ganadora de la Vinal del Sur en el año 2008, ganadora del León de Oro en Viena en 2014, increíble. Y bueno, y está acá en Uruguay porque en primer lugar estaba trabajando con Roger Waters en el trabajo de escenografía, estuvo también performando con Lady Gaga. Y bueno, teníamos, queremos aprovechar el momento en que, en que Micaela va a presentar su nuevo libro de poemas de La Trampa. Primero que nada, Micaela, bienvenida a Montevideo, Uruguay. ¿Y tú qué te trae por acá? Bueno, por aquí lo que me trae es el trabajo de proyecto con Hugo. Hugo me estaba... Esa maravillosa, aprendí artistas eh, internacionales increíbles como Kim Bahin, que realmente marcó mi carrera, a partir de ahí yo crecí como persona y como, como artista también. Y, y bueno, él me, me llamó para contactarme, para decirme que, que tenía una propuesta de investigar la identidad uruguaya, un extranjero que que quería venir a Montevideo para, ir a, para conocer la identidad uruguaya, eso me llamó tanto la atención, que bueno que estoy. Bueno Micaela, te nos adelantaste un poco, porque justamente te íbamos a preguntar sobre esta película, 88 millones de dólares, una sí. uruguaya trabajando en una película de Hollywood, sí. y especialmente en California, sí. California donde han habido incendios, han habido muertes, ¿cómo te sentís respecto a esta situación? Eh, bueno, con respecto a la película, como te dije, me siento alucinante. Con respecto a esta situación de la que mencionás, eh, sí, fue tremendo para mí. Es más, yo de hecho me quedé en la casa de un uruguaya que conocí en California, increíblemente. Y, y ella está sufriendo las consecuencias graves de estos incendios. Le quiero mandar un fuerte abrazo y todo mi apoyo, y el apoyo de, de todos los uruguayos que sé que, que lo tenemos. Que contamos con un saludo para, para la amiga Micaela. Micaela, bueno, contanos un poco eh, cómo es el desarrollo artístico en Uruguay. Bueno, de eso pues en realidad te quiero no hablar porque yo hace mucho tiempo que, que no vengo para acá y no estoy del todo actualizada y es algo que. Acá no que tenemos una de las obras tuyas que creo que, bueno, le voy a tener el honor de, de poder develarla de en realidad. Sí. Un aplauso. Wow. wow. wow. Y, y con, con Hugo lo que estuvimos trabajando fue la identidad uruguaya, la identidad en relación con la tienda. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos Bueno, ahora sí, en Uruguay? Eh, próximamente la idea es que para voy ¿A estar estoy lanzando un mi libro, La Trampa? Que es un libro que, que habla sobre la edad. Me tener la adopción porque parece una, una de, la suma suma de, la de las más Es el sentimiento que puede tener una persona cuando mira una hora, se obra. Son las redes sociales, la prensa. Es cierto es, es, es cierto, es, es cierto o sea que está relacionado con tu fundación la fundación que vos iniciaste que dirigís y que trabaja con niños de, de muchas partes de África eh, salir adelante es cierto, sí, y además ahora actualmente estamos trabajando con mujeres jóvenes embarazadas mujeres africanas embarazadas, hablando de, bueno, de... Sobrevivir, sobrevivir sí, exacto sobrevivir. insertarlas y darles toda la, la educación que necesitan para hacerlo.